Qué nervios, qué nervios, pero qué emoción volver a grabar. ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Dani del canal Dani con H y estoy muy feliz de grabar otra vez. Ay. Me siento extraña volver a hablarle a una cámara, pero eso es parte de volver a la rutina. Para el video del día de hoy tengo algo verdaderamente eh, cool, eh, sé que les va a gustar bastante. Durante este tiempo en el que no estuve eh, subiendo videos ni nada de eso, eh, me mantuve mucho escuchando música, leyendo muy poco y escuchando podcasts de muchos géneros, de varios temas y hubo unos los cuales me llamaron bastante la atención que tienen que ver con lecturas. En este video les voy a mostrar cuatro podcasts que hablan de literatura, de libros, pero de una dinámica súper diferente, así que espero que les guste bastante y ¡vamos con la primera! El primer podcast del cual les quiero hablar, neta, eh, había muchos, pero creo que estos marcan algo muy distinto y de los cuales te hacen como... o sea, como que te llaman a seguir escuchándolos y a como a, a investigar más quiénes son estas personas y por qué hablan de libros y todo eso. Y curiosamente, de verdad, es que hasta me emocioné, amigos. Ay, curiosamente, hay un podcast de los cuales dos... Esas dos personas viven aquí en mi ciudad y me emocioné bastante porque, eh, pues como saben, en mi, en mi ciudad es prácticamente un ranchito, entonces no hay como muchas personas que creen contenido de literatura, eh, pero wow, espero algún día conocerlos y sentarnos a platicar de libros y de cosas así, pero bueno, el primer podcast del cual les quiero hablar se llama Un libro, una historia. La dinámica que tienen es muy amena y fácil de procesar ya que te dan una pequeña reseña de lo que es el libro para después darte una biografía del escritor. Al escucharlo te sientes como si estuvieras reuniéndote con amigos en algún café o algo así, además de darte la reseña y qué fue lo que les gustó. También nos comparten en qué se identifican con los libros o qué los hizo sentir. O sea, de verdad que haces conexión con estas personas y con eh, las reseñas que hacen porque no la hacen como, como yo de pronto que me... Pongo enfrente a una cámara y les hablo acerca del libro, de que si me gustó o no me gustó y cosas así Pero es que ellos tratan como de desmenuzarlo, de acordarse como de una experiencia que les pasó hace mucho, cosas así La verdad es que es una joyita De este siguiente podcast les quiero hablar porque ya por ahí los había escuchado Es como un pequeño grupito de personas de... que hablan de libros eh, Y de pronto a veces me toca como verlos, no sé eh, están más activos en Twitter, no sé si en Instagram, pero yo los he visto mucho ahí De este podcast es muchísimo más dinámico porque dentro de él es eh, hay tags, hay consejos Te dan reseñas de los libros, eh, recomendaciones de películas, de anime Y lo más, más, más cool que yo sentí así como de wow, esto es como su valor agregado eh, Es que hablan de los libros del género de terror eh, obviamente hablan de más eh, géneros, pero eh, al principio comenzaron como a hablar de libros de terror y todo eso Y la verdad es que se me hace súper súper padre Porque eh, a mí me gusta mucho el terror, no he leído bastante Pero sé que hay personas que les gusta el terror o que se quieren introducir a este género Y como de poco en poco o tratan de buscar personas que les puedan dar recomendaciones de libros de terror Como de con cuál empezar... Eh, cuál sí, cuál no O relatos cortos, no sé Ellos de verdad que te pueden dar ese, esa ayudadita o ese empujoncito para poder leer terror. Ay, ah, también tienen eh, apartados o bueno podcasts en los que hablan acerca de todos curiosos, acerca de algún no sé algún autor, Stephen King, eh, Edgar Allan Poe, no sé cosas así, no. Y la verdad es que está súper padre porque muchas o pocas de las veces no, o sea solamente leemos el libro, pero no nos aventuramos como a ver qué onda con el autor, qué fue lo que pasó todo lo que tuvo que pasar como para poder escribir libros o poder este que su primer novela saliera pública o cosas así la verdad es que se me hace muy muy interesante y son cosas que uno como lector eh, debe tener en cuenta el siguiente podcast se me hizo bastante interesante y yo la verdad nunca había visto como este concepto en otro lado no sé ustedes, pero al menos yo no, y este podcast se llama Pila de Libros, el cual es un concepto totalmente diferente porque, o sea, sí te hablan de libros, sí te recomiendan libros, pero, pero, amigos, este es totalmente del lado del autor. En este podcast la dinámica es totalmente diferente porque invitan a un autor... Eh, a hablar acerca de su libro favorito o de un libro que tenga como intriga, como que ganas de que más personas conozcan de este libro y eh, de poco en poco en el, en el podcast van como desmenuzando de qué es lo que se trata el libro, qué es lo que le hizo sentir eh, cuáles fueron sus emociones, eh, por qué eligieron ese libro y si les ayudó en algún momento en la redacción de su libro como de inspiración, ¿saben? La verdad es que está súper, súper interesante porque son pocas las veces en las que nosotros como lectores nos aplastamos a analizar o a pensar más allá como de mm, ¿Qué libros habrán, habrá leído, no sé, Antonio Malpica o Mariana Palova o John Green para inspirarse, en no sé, en esta obra en específico o... En, en, en esa temporada de su vida, qué libros fueron los que leyó o si estuvo leyendo o no estuvo leyendo, qué audiolibros escuchó, no sé, cosas de ese tipo. Y la verdad es que está súper, súper interesante y eh, pues no sé, dense una vuelta por allá. El siguiente podcast, y no por eso menos importante, es Mentes Literales. Este está... Eh, es un poquito chill porque eh, son dos amigos los cuales se sientan a hablar de, de un libro en específico y empiezan como de poco en poco, ahora sí como que aventarse la bolita de, a ver, este libro, la verdad me pareció muy importante porque hace esto, hace esto, otro, eh, me marcó en una parte importante de mi vida o me hizo recordar ese momento importante en mi vida. Eh, la verdad yo lo recomiendo por esto, por lo otro, el autor hizo esto, otro, o sea... Se lo desmenuzan bien padre, hablan, se ríen, cotorrean, chido, o sea, de verdad que tú estás como escuchándole y es como estar escuchando los audios de tu mejor amigo hablándote acerca del libro que quizá le recomendaste o cosas así, la verdad es que está bien, bien padre y estos... Eh... Estas, estos podcasts que, del cual les estoy hablando el día de hoy, de verdad que son una tremenda joyita para que ustedes, no sé, si ustedes de verdad están interesados en escuchar alguno de estos, aquí abajito en la cajita de descripción se los voy a dejar, igual si tienen algunas redes sociales también se los voy a dejar aquí para que vayan y los sigan. Eh, es de verdad material muy importante, eh, enriquecedor para uno, o sea, yo ya voy así como que quiero que todo mundo escuche estos podcasts, y pues nada, este es el video adecuado en el cual les comparto estos cuatro podcasts, que en esta temporada en la que no estuve como tan activa en YouTube, eh, los estuve escuchando, entre otros. Si ustedes tienen recomendaciones de podcasts que hablen de libros o... Eh, audiolibros super cool háganmelo saber aquí abajito en los comentarios así todos sabemos todo de todos y nos damos como un chapuzón para esos podcasts y esos audiolibros y así y muchas gracias por ver y gracias por estar, por continuar aquí y nada, nos vemos en el siguiente video, bye Oigan, por cierto, olvidé mencionar que se habían descompuesto las luces que normalmente uh, habían visto aquí. Y mi amigo Mario salió el changarro de los libros. Y miren, ya tenemos luces. Estas luces llegan hasta abajo, o sea, están bien padres, la neta. Pero, eh, am amigo Mario, si estás viendo este video, muchísimas gracias por habernos salvado el changarro. Sin ti esto no hubiera sucedido. <risa> Muchas gracias. ¡Ay! Y ya, bye. Thank <laughs> you.